Más Madrid Ganar les acordó con el Gobierno Municipal los presupuestos del año 2020 y 2021. Sin embargo, a día de hoy, cuando llevamos ya más de la mitad del ejercicio 2021 y estamos en el Ecuador de la legislatura, los resultados son los siguientes. Acordamos destinar 4,3 millones de euros de inversión directa en vivienda pública y social entre los dos años y a día de hoy se han ejecutado 0 euros. ...acordamos destinar 550.000 euros... ...para la puesta en marcha de la Oficina de Rehabilitación Energética... ...y a día de hoy se han ejecutado 0 euros... ...acordamos poner en marcha el proyecto... ...y la obra del Centro Cultural y Juvenil del PAU 4. ...a día de hoy se han destinado 0 euros... ...acordamos el inicio y la construcción... ...del nuevo District Heating de eh, Norte Universidad... ...y a día de hoy ni se ha iniciado el expediente... ...y han destinado 0 euros... Acordamos poner en marcha un servicio de alquiler de bicicletas al estilo del que existe en Madrid, Barcelona, Valencia o muchas otras ciudades. A día de hoy se han destinado cero euros. Acordamos dedicar a fines sociales las partidas no ejecutadas de festejos con motivo de la pandemia y se dejaron sin ejecutar medio millón de euros. Ser progresista no consiste únicamente en decirlo, consiste en hacer políticas públicas progresistas y la conclusión es clara. El gobierno de Noelia Pose no cumple.